Eh, buenas tardes, profe. Eh, para hacerle entonces la entrevista, eh, comienzo con la primera pregunta. ¿Cree usted que el sistema educativo ecuatoriano cuenta con calidad y por qué? Mm. Ya. Yeah. Eh, bueno, de manera personal, eh, el Ministerio de Educación en sí eh, fomenta esto, que nosotros como educadores eh, formemos estudiantes con, con calidad. Sin embargo, las políticas públicas de hoy en día no, no nos permiten eso, ya que no todos los estudiantes, podemos decir, si nos basamos en el ámbito educativo eh, basado en la tecnología, no todos los estudiantes tienen acceso a la misma. Entonces para llegar a la calidad educativa tendríamos que cubrir muchos aspectos, generalmente eh, reducir la brecha de, del medio digital, eso le podría decir en cuanto a esta pregunta. Eh, muchas gracias, paso con la siguiente pregunta. ¿Cree que el sistema educativo ecuatoriano no se puede catalogar de excelente y por qué? Sí, como le dije anteriormente, excelente, todavía no. Creo que nos falta muchas cosas por, por aprender, muchas cosas por, por aplicar en sí. Eh, sabemos muy bien que, que como docentes cumplimos un, un rol muy, muy importante, sin embargo, eh, hay mucho tiempo que nos dedicamos a hacer uh, lo que nosotros llamamos papeles, papeles, papeles. Planificaciones en sí y, y creo que a veces nos falta tiempo para, para plasmar lo que nosotros ponemos en el papel en el aula de clases. Entonces, eh, la educación excelente todavía no. Nos falta muchas cosas como aplicar eh, esta nueva tecnología, las tecnologías que, que estamos uh, hoy en día conociendo aplicarlas al aula de clases. Ella, profe, la tercera pregunta sería, ¿cree que la educación ecuatoriana eh, fomenta el espíritu crítico en los estudiantes? Sí, eso sí. Eh, ahora se puede ver, eh, desde a partir de la pandemia se implementó estos proyectos interdisciplinarios y, y es ahí donde uno... Puede ver que los estudiantes eh, dan a conocer su criterio, se, se abre, más bien se abre las puertas para que ellos nos demuestren su creatividad, eh, abran su mente como nosotros lo llamamos y, y no, nosotros podamos conocer a través de estos proyectos interdisciplinarios eh, las capacidades que tienen cada uno de ellos en diferentes ámbitos. Eh, ya, profe, la cuarta pregunta sería: ¿Qué valoración hace de la política la educación ecuatoriana? ¿Una valoración en sí? Sí. A ver, de del de 1 al 10 puede ser. Sí, más o menos, así. Ya, el sistema en sí eh, mm, sí nos dice que, que, que la educación puede, puede ser. Eh, mm. No le, no le podría decir abierta, sino no es rígida, nosotros podemos cambiarla. Sin embargo, el sistema, hay aspectos en los que no nos permite. Entonces, yo le daría una valoración más o menos de un 6, porque nos falta mucho. Ya, profe, la quinta pregunta sería, ¿qué valoración tiene la ley de educación actual? Mm, la ley de educación, una valoración a la ley de... Bueno, como la ley eh, primero fomenta el eh, cuidar los derechos de, de los niños, niñas y adolescentes, o sea, está basado en eso, eh, sí le pondría un 9, una valoración de 9, porque como usted sabe, niños, niñas y adolescentes no son el futuro, sino más bien son el presente de, de, de todo el país. Ya, profe. ¿Cree que el sistema educativo ecuatoriano eh, aumenta la innovación? Sí, sí, sí. Como le dije anteriormente, eh, me voy a basar en estos, en estos proyectos, o más bien nos han abierto las puertas a nosotros como docentes basarnos en en el aprendizaje basado en proyectos en el aprendizaje basado en problemas en los proyectos de STEAM, en los proyectos interdisciplinarios, entonces eh, se deja la puerta abierta para que los estudiantes muestren su creatividad como lo dije anteriormente y, y ahí sí, eh, ellos demuestran muchas cosas muchas cosas buenas y, y son innovadores a la vez eh, Ya, profe, la otra pregunta sería ¿cree que la educación Oriana, estimula eh, la educación en valores en los jóvenes de estudiantes? Debería, debería. Eh, hay mucha permisividad y a veces uh, no sé si es el sistema mismo, pero valores no se ve, no se ve mucho, más bien se están perdiendo. Sin embargo, como docente, es nuestro deber eh, fomentar todos ellos. Porque usted sabe, si, si no enseñamos valores, no estamos enseñando nada. O más bien, si no rescatamos valores, no, no vamos a ser nadie sin valores. Claro, los valores son lo principal de todo. Lo principal, así es. Y a la sí. otra pregunta sería, ¿cree que la educación ecuatoriana estimula la educación? Ah, ya se el repetí. Eh, ¿Cree que se aplica de forma adecuada y correcta el sistema de educación, inclusive en Ecuador? de manera correcta no creo eh, estamos uh, no sé, a veces uh, no todos los docentes estamos capacitados para, para tratar a los estudiantes que son de diferentes capacidades eh, incluirlos a, a este sistema de educación sin embargo uno como como educador, como formador trata de hacerlo de mejor manera, a veces uno se autocapacita para, para poder educarlos de, y que ellos tengan un mismo aprendizaje, tanto como un estudiante como otro. Eh, usted después se dará cuenta que, que, un, que dentro de un aula de clases eh, son muchos, muchos mundos en sí, son muchos mundos y, y uno no puede tratarlos de la misma forma. Entonces eh, debemos capacitarnos, no lo llevamos como debería ser, pero pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Claro, profe. Eh, la otra pregunta sería, ¿cree que la educación intercultural en el Ecuador se ajusta al espíritu de la ley o por lo contrario, la educación intercultural es marginal en los centros educativos general? No, no, no, no. Eh, creo que dentro de la ley... Eh... Desde que, que se dio la ley, eh, la educación intercultural ha tenido un gran avance. Eh, se ha visto o se ha podido plasmar que, que dentro del contexto ecuatoriano se garantiza, se garantiza el, el acceso a cada uno de los, ¿qué diría? De la población que, que forma parte de. Entonces, eh, creo que los procesos de, de enseñanza en, en estos niveles eh, están avanzando y más bien sí se ha logrado incluir esto de la interculturalidad en en cada uno de de nuestras aulas y, y centros educativos. Yo profe la otra pregunta sería ¿cree que el sistema educativo ecuatoriano ha potenciado la educación eh, tecnológica en Ecuador? Mm. De potenciar, no. Más bien está tratando, o nosotros como educadores estamos tratando de, de, de, de, de incluirla. No, no, más bien dentro del sistema no se ha potenciado, como usted podría darse cuenta en nuestra unidad educativa. No tenemos acceso al internet, no, no tenemos las pizarras digitales, no contamos a veces ni con un proyector, ni... Entonces, no, de potenciarlo, no, para nada. Ya, profe. Eh, ¿Qué valoración tiene usted sobre el modelo pedagógico planteado por el sistema educativo ecuatoriano? Como la, la planificación o el modelo pedagógico es flexible, sí le daría igual un, un 9. Es flexible para nosotros. Ya, profe. Eh... ¿Cree usted que el sistema educativo ecuatoriano potencia y estimula la educación de géneros entre estudiantes? Sí, sí. Ahora hay mucha diversidad. Eh, nosotros como educadores tenemos que aprender a, a trabajar ante eso y ya no es, uh, no es solo masculino y femenino. S uh, sabemos que ahora hay una diversidad de géneros y y creo que estamos aprendiendo a trabajar ante eso claro bro. Eh, ¿cree que el sistema educativo ecuatoriano es sensible a una educación medioambiental en Ecuador? Mm, no tanto no tanto tal vez el sistema la, la ley diga que sí pero pero no no, no, no hay programas claros eh, que nos permitan seguir fomentando este, el cuidado al medio ambiente. Sin embargo, dentro de las instituciones creo que hay comisiones eh, pedagógicas, comisiones eh, permanentes o uh, temporales o que son cada año, que sí nos dedicamos a, a preservar o a realizar proyectos que nos permitan preservar y cuidar el medio ambiente. Yo profe. ¿Cree usted que las competencias blandas están incorporadas en el sistema educativo ecuatoriano? Perdón, no le entendí esa pregunta. ¿Cree usted que las competencias blandas están incorporadas en el sistema educativo ecuatoriano? ¿Blandas, me dijo? Sí, competencias blandas. Competencias blandas. Mm, ahí sí. Eh me perdí eso es eso es nuevo para mí y pero le, déjeme ver competencias blandas más ah, o menos combinación allá, sí. de habilidades sí exacto, la combinación de habilidades sí sí sí claro que sí eh, sería más bien bueno habilidades o yo lo tomaría también como valores como la responsabilidad la comunicación eh, el desarrollo con los demás, sí, sí, claro que sí, eso está considerado dentro de la ley y uno como educador fomenta eso. Eh, y entonces la siguiente pregunta sería, ¿cuál es su valoración sobre el proceso educativo durante la crisis del COVID-19? Mm, asimismo, como le dije, no somos perfectos, pero si lo tratamos de llevar de la mejor manera, sí le daría un 9. Ya, profe. ¿Cuál es su valoración sobre el retorno a la presencialidad? Mm, yo creo que un 10. Creo que todos necesitábamos volver a las aulas de clase. Eh, no sé, como docente le podría decir una experiencia propia. Tal vez en casa uno está con la familia eh, sin embargo, sí se necesita tener uh, contacto directo con los estudiantes eh, porque ahí es más fácil, no sé, si transmitir eh, lo que uno prepara o, o que ellos eh, se les haga más fácil preguntar o, o tal vez eh, zafar de alguna duda, inquietud que ellos tengan. Me parece que sería, que es un 10%. Claro, pues de mejor manera la presencialidad, sobre todo para sí. los estudiantes. Así es, sobre todo para los que no tenían acceso al internet. Sí, eh, la otra pregunta sería, ¿qué valoración tiene usted sobre el aprendizaje híbrido eh, llevando a cabo a partir de los problemas epistemiológicos? Mm, el híbrido, eh, como le dije, dependiendo... Mm, porque a veces eh, hay personas que no tenían conectividad, entonces con ellos no funciona lo híbrido. No funciona lo híbrido. Entonces, eh, mientras... Con los que había como, sí, sí. Pero ante eso, ¿qué le podría decir? Mm, que, que estaríamos mitad, mitad. <risa> Sí, porque no no no es lo mismo estar de manera constante en un, en un aula de clase de forma presencial que, que a la distancia. Si sí se les complica a algunos estudiantes auto, auto educarse, mientras que si usted tiene una guía presencial, yo a mi forma de ver lo veo más fácil. Claro, profe. Y con esta pregunta, eh, termino. desde su punto de vista, ¿usted considera que las herramientas de trabajo son adecuadas para el aprendizaje de los estudiantes? Mm, ¿Las que llevamos nosotros o las que nos facilitan la institución? Las que llevan en... ustedes y las que les facilitan la institución. Yeah. O oh, si sí, tal vez desean tener mejores herramientas de trabajo. Fuera buenísimo como usted lo mencionó, parece que había una pregunta de si el sistema educativo potencia eh, la parte tecnológica. Me gustaría sí. que si algún día el Ecuador, eh, no seamos excelentes, excelentes 100%, pero sí eh, elevemos un poquito más el nivel, el nivel educativo, porque como usted sabe si uno no se educa de la forma correcta, no vamos a no vamos a, a, a llegar a hacer lo que, lo que quisiéramos. Sin embargo, eh, uno como educador trata de hacerlo lo mejor posible y las herramientas que tenemos o las que les facilitamos o las que nos facilitan eh, no, son de, no son excelentes, pero sí de gran ayuda para que los estudiantes eh, se capaciten y, y tengan una educación por lo menos de... de de calidad. Eh, ya, bueno, muchas gracias, profe, por la entrevista. Eso ha sido todo. Ya, Antonio, le deseo mucha suerte, que le vaya muy bien. Me da mucho gusto de que esté estudiando. Y mm -hmm. si es que necesita alguna cosa, no duden en... en...